Muy bien, Italia. Dices que quieres ser cocinero. ciertamente, bambino. Y bueno, ¿tienes alguna experiencia cocinando? Yo creé la pizza. Sin mí las tortugas ninja morirían de hambre. Bueno, en tu currículum no veo nada que perjudique mi negocio, así que... Felicitades, Italia. Estás contratado. Ven mañana en la mañana para coordinar. ¿Al día siguiente? Muy bien, Italia. Ven aquí a la cocina para que conozcas a los demás que conforman esta institución. Aquí están los meseros Ecuador y Guatemala. Nosotros nos encargamos de la cocina. Así que rápido, porque ya llegan los clientes. Una hora después. ¡Mesero! Sí, señor. Buenas tardes. Quiero un café. De inmediato se lo traemos. ¡Sale un café! Saliendo... Italia rápido el café. ¡La de bambino. Pondré a calentar el agua y traeré los granos de café. Uy, ¿y ahora, ¿cuál de estos dos sacos es el café? Uy, sacaré de este ni modo. Abono, café. Muy buenas, señores. ¿En qué les puedo ayudar? Buenas, queremos un pollo al horno. De inmediato se lo traemos. ¿Tienes con qué pagar? ¡Saliendo un pollo al horno! Aquí está el café, bambino. Gracias, señor. Aquí está su café. Gracias por su espera. De nada. ¡Qué clase de basura es esta! ¿No le gustó? ¡Pruébelo si quiere! Ah, voy a ir a hablar con el cocinero. Vuelvo enseguida. Vaya, vaya! ¡Cocinero Portugal! ¡Demandan hablar con usted! —¿Quién? ¿Qué pasó? ¿No les gustó el café? —¿Qué? ¿Qué habrá hecho esa si Italia? —¡Italia, ven aquí ahora mismo! —¿Qué pasó, bambino? ¿Qué hiciste con el café? —¡No lo sé! Yo... Olvídalo. Anda cocinando el pollo mientras yo arreglo tu, res... tu desastre. —¡A la orden, bambino! —Lo siento, hijo. A veces Italia friega algunas cosas. —¡Esto es imperdonable! —Escucha, hijo, ¿qué te parece si te regalo una, un vasito de capiriña? —Ya no soy un niño que se deja sobornar con... Um, —Bueno, un... un vasito no hará daño. Uy, uy, uy. —Y, weón, ¿tienes con qué pagar? —Pensé que tú traías el dinero, causa. —No puede ser, weón. —¿Y ahora qué haremos? Solo espero que no le estén empezando a cocinar. ¡Hola! ¿Ustedes fueron los que pidieron el pollo al horno? Sí. Bueno, ya está empezando a cocinarse. Maravilloso. Mmm, huele algo quemado. Probablemente sea el humo que está saliendo de la cocina. ¿Humo? ¡Fuego! ¿Qué pasa? ¡Italia! ¡El extinguidor! orden! Y está apagado! ¡Italia! ¡Otra estupidez como esa y te despido! ¡No volverá a suceder, bambino! ¡Lo juro, lo juro! ¡Vaya, vaya! Y bueno, señor, ¿en qué podemos ayudarle? Buenas, quisiera un jugo de piña. No hay de piña, señor. Bueno, entonces tráigame un jugo de jamaica y uno de piña. No hay de piña, señor. Entonces tráigame un jugo de limón. Entendido. Y uno de piña. ¡Que no hay de piña! Y si vuelve a insistir, juro que lo corro de aquí. Bueno, ya, ¿y cuál me recomienda? El de piña. ¡Es un chiste! ¡Ya ve lo que me hace decir usted! Bueno, entonces, tráeme unas enchiladas y un vasito de café. No lo sé, weón. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Nos van a correr de aquí! ¡Ya está su pedido! Bueno, no hay que desperdiciar este rico pollito. <ríe> Ciertamente, weón. Además, pensamos en una mejor forma de cómo pagar esto. ¡Vamos, a Alemania! ¡Unas copitas! ¿Qué dices? No lo sé, yo estoy en un periodo de abstinencia, así que oh, vamos a Alemania por los viejos tiempos. Bueno, unas copitas no harán daño. ¿Diez copas más tarde? ¡Cantinero! ¡Cantinero! ¡Más bebida! ¡Cantinero! <risas> ah, yo voy. No creo que debería seguirles dando más bebidas. Están tan borrachos que ni cuenta se dan que es agua. ¡Cantinero! Yo voy. Portugal, a pregunta, ¿alguna vez ha sufrido un robo? Pues... Muy bien, ahora solo hay que decorar nuestro pastel. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. despejado. Listo, Llevémonoslo. No, che, ahí viene. Yo lo distraeré. Mi pastel, bomba de humo. Esto no es humo. Digamos que sí. ¡Mami, no quiero vegetales, por favor! ¡No pidas vegetales! ¿Cómo los vegetales! ¡Está bien! Bienvenidos al restaurante, señora. ¿En qué podemos servirle? Quiero dos platos de pollo con celada. ¡Pero mami, no quiero vegetales! ¡Cállate! Tranquilo, niño. Yo tampoco comía mis vegetales y mírame. ¡Soy el éxito! ¡Mami, quiero vegetales! ¡Quiero, quiero, quiero, quiero! ¿Qué me habrás querido decir, pequeño latoso? ¿Y, weón, cómo le vamos a hacer para pagar? No sé, causa ahora. ¿Se <risa> <¿Sé> Bolivia? <risa> ¡Bolivia! ¡Qué buena, weón! A los años que no te vemos. Sí, pues. Ya digan de una vez, ¿qué es lo que quieren? ¡Por favor, Bolivia! ¡Préstanos dinero, weón! ¡Préstanos! ¡Te regreso al mar! ¡Y yo te doy puno! ¡Pero por favor, préstanos! Están peor que yo, yo tampoco tengo dinero. ¿Qué? Sí, resulta que para usar el baño necesitas dinero. Bueno, escuchen con atención, vamos a pedir tres cafés. Eh, le ponemos un bicho cualquiera, y pensarán que es culpa del cocinero y nos darán la comida gratis, simple. Muy buen plan, ¿no? Sí, ¿verdad? Y pensar que solamente tenemos Y que la reggae. Así que no quieren pagar, ¿eh? Bueno, weón, uh, yo sí tengo dinero. ¡No que no tenías! Tenía para mí, no para ustedes. Gracias. Ya ahora qué haré con ustedes? Gracias, weón. De no ser por ti, no estaríamos lavando platos. Bueno, ya. De todas formas, ya terminamos. Aquí hay más. Mm. ¿Horas más tarde? Buen, buen día, ¿no, Portugal? Ciertamente, pero voy a contratar más personal para tener un negocio estable. Voy a quedarme yo entrevistándolos. Tú ya puedes irte. Muy bien, Venezuela. Para tu primer tarea debes hacer un pastel porque, bueno, primero lo robaron. Asegúrate de seguir la receta paso a paso. Te dejo. Adiós. Adiós, chamo. ¿Horas más tarde? Y bien, Venezuela, ¿cómo te fue? Ya está el pastel, mire. Me pastel. ¡Ah! Uh, ¡Rápido, rápido! rápido llévelo por allá! ¡Llévenlo, llévenlo! ¿Italia? Sí. Escuche. Hicimos todo lo que pudimos, pero... No tiene salvación. No puede ser. Escuche. Pidió hablar con usted. Tal vez sea importante. Ya voy. No puede ser. ¿Portugal? ¡Hola, oh, Italia! ¡Por favor, Portugal! ¡Puede resistir! Ya no puedo. Mi hora ha llegado. Acércate. Te dejo yo el restaurante. Ahora tú eres el dueño. Me voy. Adiós. ¡Portugal! ¿Qué dices? ¡Portugal! Yo también lo extrañaré. Te extrañaré siempre, Portugal. Pero no te preocupes, tu restaurante será el mejor de toda Europa. Y se quemó. Te he fallado, Portugal. ¡Y tal! ¡Eres un idiota! ¡Saludos a... Fin.